Felicidad, me dicen al pasar y siempre se repielen al olvido Me dicen que no existe una razón de poder alcanzar aquello que se va a Thank you. música en el acto siempre que golpean con su ironía y yo respondo con mi música en el acto siempre que me dicen que lo que se va no vuelve y yo respondo con mi música en el acto siempre que golpean con su hipocresía y yo respondo con mi música en el acto este es mi reggae siempre está presente la forma de expresarlo de manera contundente un para mi mente que nunca siempre siempre